mexicanos al ritmo de guerra Somos parte de esta tierra Al sonoro y del cañón Somos México, país bien chico Mas yo soy un extraño enemigo Los mexicanos somos bien unidos Un soldado en cada hijo Lucharemos juntos sin temor ¡Viva México cabrón! Mi México querido, tierra de corazón Somos 32 estados, ¡Viva México! Saca unos pinches tequilas y sácate el caguamón Que esta noche quiero celebrar mi lindo México Mi México querido, tierra de corazón Somos 32 estados, viva México cabrón Saca unos pinches tequilas y sácate el caguamón Que esta noche quiero celebrar mi lindo México. Y aquí estamos todavía luchando por cada día Sin pensar en el mañana, pero le echo muchas ganas Mexicano siempre he sido, lo llevo en mi corazón No me rajo, no es mi fuerte, lo digo en esta canción México lindo y querido, ¿cómo te voy a olvidar? Si tú siempre estás presente en comidas y bebidas Como México no hay dos, lo sabemos los mexicanos Somos bien recomendados, pregúntale a mis paisanos Mira carnal de donde quiera que tú seas Mientras seas de mi país Contigo está la bandera La más grande y la más bella La que nunca se olvidará Soy de México cabrones, viva mi Tenochtitlán Mi México querido, tierra de corazón Somos 32 estados, viva México cabrón Saca unos pinches tequilas y saca del tahuamón Que esta noche quiero celebrar mi lindo México mi México querido, tierra de corazón Somos 32 estados, viva México cabrón Saca unos pinches tejidas y saca el caguamón Esta noche hoy, quiero hoy, celebrar hoy, mi lindo México. México Esta es mi tierra hermosa donde yo nací Donde yo crecí, donde me voy a morir Como dicen por ahí, si me muero lejos de ti Que me traigan hasta aquí, yo quiero seguir así Con todos mis homies Caguameando en la banqueta Planeta, si volviera a elegir en qué lugar vivir de este planeta No dudaría en escoger el lugar donde mis locos se la fletan Oye, suele al beat Que esta noche haremos un pinche hit Sácate la win, you que Oye, Oye, ajá, oye, ajá, Psycho One